Ahora más que nunca, el desarrollo a nivel mundial obliga a compatibilizar el crecimiento de la economía con el respeto al medio ambiente, y somos muy conscientes de que cuando producimos generamos residuos y efectos medioambientales adversos. Hacer que el desarrollo sea sostenible implica, además de la aplicación de nuevas tecnologías más intensivas en recursos de la mano de la economía circular, el uso de nuevas fuentes de energía menos contaminantes. El sector de las energías renovables es uno de los principales pilares de esta transformación, y los planes de descarbonización a nivel mundial sugieren que el empleo de estas energías se amplíe mucho más en las próximas décadas. Actualmente, la situación de las energías renovables está en un punto de madurez económica y tecnológica que las ubica poco a poco en un lugar preferente frente a los combustibles fósiles y ya dan empleo a más de 11,5 millones de trabajadores en el mundo. La bioenergía es uno de los sectores más dinámicos de la economía energética mundial, el crecimiento acelerado de su producción y utilización en los últimos años está generando gran, gran interés por parte de los inversores y legisladores alrededor del mundo. Junto a ella, otras energías renovables con un estado de desarrollo muy avanzado como son la energía solar y la energía eólica principalmente, contribuyen en gran medida a la, a la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático, además de generar miles de puestos de trabajo en todo el mundo. Este curso aborda los aspectos fundamentales del ámbito de la bioenergía y las principales energías renovables, con el objetivo de conocer su estado de desarrollo y el papel que juega la sostenibilidad energética como pilar fundamental para el desarrollo económico y la mitigación del cambio climático. Por ello, son objetivos específicos del curso despertar en los alumnos un interés creciente para la formación técnica especializada en la producción de energía de manera sostenible, conocer las principales fuentes de energía y su implicación medioambiental y conocer el estado de desarrollo de las tecnologías de producción de bioenergía, de energía eólica y de energía solar, además de las microredes eléctricas. Con una duración de cinco semanas, el curso consta de 19 temas distribuidos en cuatro módulos. El primero de ellos, el módulo 0, contiene una evaluación previa de los conocimientos de los participantes que permitirá al equipo docente del curso conocer el nivel inicial de los estudiantes, esta evaluación de carácter diagnóstico no computará efectos de calificación final del curso. El módulo 1 está dedicado al conocimiento general de las fuentes de energía, el módulo 2 a la bioenergía, el módulo 3 a la energía solar y la energía eólica, y el módulo 4 a las microredes. Cada uno de los temas incluye vídeos cortos y material de apoyo, y cada módulo cuenta con un foro de participación y un test a modo de evaluación. El curso hacia la sostenibilidad energética de la mano de la bioenergía y las energías renovables pretende ser un punto de partida para una formación especializada en energías renovables, como puede ser el máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética de la Universidad de Valladolid.